Ahora nos vamos al tiempo. ¿sí? Hey guys. Okay. Viernes 30 de diciembre. Viernes 7 de enero. Qué onda Blog de sábado. Esta es una cuestión espacial No pasa siempre. Capítulo 227. Si es que no me equivoco, déjame revisar bien. I'm not... Sí. Confirmado, episodio 227. Esta... Hace una semana muy, muy extraña, me enfermé, cansancio, la pega, mucha pega, no sé, pero ahí salgo las dos. Bueno, ya pasó el mediodía de la pega, ahora me encontré con una quite. Uh, vamos a ir a almorzar, vamos a hacer unas pequeñas compras que nos faltan, este es el último vlog de este año. Estoy un par de compras aquí en el ICI, oh, Qué lindo Hoy este Me carga venir a Alicia. Te carga venir a Alicia porque te voy comprar un delantal de cuero sí. me lo quiero comprar todo es para el soldador ¿Sabían ustedes que yo sé soldar al arco? ¿Sabían todo eso Monse? Hay muchas cosas que no sé digamos. Ya, después de salir del mall Nos ponemos a descansar un ratito con el Monse Estoy haciendo una pequeña limpieza, termino la cocina Voy a seguir con el baño la 11 se está encargando de la pieza. Ahí va la 11. Ahí se la dan la 11. Mi idea de hacer aseo profundo antes del año nuevo viene de, de cuando hacía karate. Así es, amigos míos, yo hacía karate. Estuve practicando cuatro años y medio. Cuando llegaba fin de año, la última clase de la semana, antes del año nuevo. Nos juntábamos todo y después de la práctica hacíamos aseo profundo en el toyo mm. Sensei nos contaba que era una forma de limpiar Para llevarse todos los errores, todas las penas, todos los dolores Llegar al siguiente año con, como con una hoja nueva Osoji significa la gran limpieza Y simplemente lo hago, es como que tiene, tengo que hacerlo Y bueno ahora estoy súper cansado porque igual cansado alcanzar Pero lo hicimos oh. Amor, ¿amor estás segura? Ya, yeah. siento, siento que los episodios de esta semana fueron muy raros Y de hecho la semana en sí fue muy rara Creo que es como tradición que la semana entre el 25 y el 1 de enero Siempre sea un limbo de nada ¿Cierto, Monse? Sí Como que uno trabaja media máquina Y como que está en modo viernes pero durante cinco días ¿Sí? Y, pero Yo tuve más que la pero bueno los episodios fueron muy raros ay ah, lo más importante desearle una excelente fiesta ojalá lo pasen súper bien la noche de año nuevo y tenemos todo un año para seguir compartiendo conversando sobre productividad sobre creación de hábitos sobre todo lo que es la vida misma no un abrazo grande no se olviden de ponerle el dedito para arriba suscribirse y todas esas cosas que dicen los youtubers y que a mí siempre me cuesta decirles ¿Algo que ha llegado, Me veo como lo oye hoy día. Te ves hermosa,